<risa> este un rosario. Bueno, pues nosotros, como todos los famosos salen en la tele diciendo, ¿Eh? felicitando a las navidades. Con un pedazo de árbol. Nosotros no vamos a hacer eso. Por supuesto, hoy todo. Por, eso, por favor. Y además con sorpresa, de felicitación. Tenemos, tenemos. Tenemos unas cuantas. Bueno, pues vamos a empezar con la primera, ¿no? Una, dos y tres. Buenos días, Pureta. Desde estas vistas, aquí en la fortaleza del Acho, os deseo muchas felicidades, feliz Navidad y sobre todo salud, salud, salud para todos. Los demás vendrá solo. Un abrazo para todos. Os quiero pureta, Jorge, compadre, un beso. Buenos días señores, aquí desde San Amaro os dedico una feliz fiesta, feliz Navidad, próspero Año Nuevo a todos aquellos agregados aquí al grupo de los puretas del camino. Pues nada, el año que viene si Dios quiere pues estaremos o mejor o igual. Muchas gracias. Del camino. Besos. Hola, buenos días, Puletitas. Uno de los componentes de Puletas del Camino, que aunque estos mamones no me saquen, porque lo único que hacen es dar vuelta con el móvil y grabar. Eh, os desean muchas felicidades. Como dice el amigo Fernando, salud, sobre todo salud. Aquí tengo que apuntar unas pocas de, de propósitos para el año que viene y todo es que os vaya bonito a todos. Muchas felicidades. Abajaban los pastores por el puente de ley. Pues ahí va el segundo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto va para todos ustedes. Campo. Hoy quiero felicitar a toda la gente de Ceuta que coma buen jamoncito, buen quesito, buen vinito, un buen anís y de postre y de postre una chuleta. Lo que más me gusta es un ratito pimpo con mi hermano lo pureta y ¡Pusharme! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Con quiero a ustedes! Buenos días, eh, mi nombre es Enrique Muro Hernández, eh, o Tito Quique, pues me llama Jorge. Soy vicepresidente del Club de Petanca de los Rosales. Desde aquí quiero felicitar a toda la familia de la Petanca y a todos los ceutíes en general, deseándoles que pasen una feliz fiesta y todo lo mejor para el nuevo año. Siempre recordando tener mucha precaución en la celebración. Bueno, lo dicho, que paséis una feliz fiesta. Hola a todos, felices fiestas y en especial al dúo dinámico, los puretas del camino por ese gran trabajo que está haciendo. Pues nada gente, a pasarlo bien en esta fiesta. Os he dado cuenta de la cantidad de amigos que tenemos, ¿eh? Tenemos gente por todo el mundo. Os felicitamos la fiesta. Turquía. México. Corea. Sorprendero. Australia. <ríe> Estados Unidos de América. Y ahí vamos a irnos a <ríe> Canadá. Ayer. Ayer. Ayer. Lo la final. Otro vivito. Vamos vamos que tenemos otro Tú que felicitar. ¿Eh? <ríe> ¿Qué haces? ¿Haciendo deporte o no me ves? Esto para pa coger COVID es lo mejor Hacer deporte en tu casa Mira Ya voy por Por, por la cuesta de casa Lola Mira cómo voy No ves No ves Bueno Felices, eh, felices fiestas a toda Ceuta, el cardíaco tiene que hacer deporte, ahí os dejo, felices fiestas, que me voy. Bueno amigos, pues los prometidos deuda, que muchas felicidades, que el próximo año venga cargado, cargado, cargado de salud, que es lo que nos va hace a hacer falta todo. y que nada, que muchos puretas del camino. Hola, muy buenas a todos, pues nada, me gustaría desearos de todo corazón unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Muchísima salud para todos. Un desastre. Felices fiestas al pueblo de Ceuta y en especial a Jorge y José, a esos puretas del camino. Un abrazo. Felices fiestas a todo el pueblo de Ceuta y a mis amigos los puretas del camino. Ya no corre, porque se tira de la cañería ¡Ay! Espera, que viene el carnaval, es Navidad ¡Hare un riquito! ¡Vamos a ver! ¡Hola, amigos puretitas! Os deseamos, de parte de nuestra familia, que paséis una feliz Navidad y una felices fiestas Para todos Ceuta, para el mundo, para ustedes I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and happy, happy to you. Ja, ja, ja, ja. Y portaros bien. Que os veo beber. No comer mucho. Que si no, vendrá la bruja fea con ustedes. Namaste. Os deseo a todos y muy especialmente a los puretas del camino unas felices fiestas y un feliz año nuevo Om Shanti ¡Hola Chrissy Ball! Really para esos grandes reporteros de Ceuta José y Jorge los reporteros más risanaceros con este pedazo de programa los puretas del camino que es un programa que nos hace de reír, de pasarlo bien, de, de estar de puta madre. No son los típicos programas estos porcriosos. Os deseo, bueno, y a los seguidores, por supuesto, los seguidores de Ceuta, los seguidores de parte del mundo que también os siguen. Os deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Tengo que hacerlo! ¡A este su suculento me lo yo! ¡Ja, Bueno, Poletita, pues, pues ya es hora de dar las gracias a todas las personas que han colaborado con nosotros, desinteresadamente, pues hay que decirlo. Y una mención muy especial que antes de nada a nuestro amigo y compañero El látigo ¿vale? Que empezó con nosotros, sigue con nosotros, va a salir con nosotros, va al camino de Santiago con nosotros. Pero ya a partir de enero comenzará a ponerse las pilas, a ponerse, a a ponerse, a ponerse las, pilas. las pilas y va a volver. Eh, también tenemos que darle muchas gracias porque gracias a ellos nosotros empezamos con los un homenaje Vida, que es como se llaman los programas que hacemos nosotros. Y yo, vamos, el primero que fue y para mí es un tío muy especial porque la verdad que lo queremos mucho un montón. Eh, este petardo le puso el cuco del estrecho Fernandito, tío. Va por, ti, mira. Va por ti, cojones. <risa> Después no podemos dejar también de dar las gracias a, bueno, a todos, ¿no? Pero uno por uno, el, el siguiente de Fernando me parece pues que fue el Salvatore. Salvatore Giuliani. El rey del Wow. ¡Qué arte el arte. Cinco preparando. días estuvimos grabando, cinco días. Con la poca vergüenza que tiene Ay, y se quedaba cortado. <risa> ¡Madre mía, Salvatore. Salvatore. Salvatore! Me cago en todo. Después de Salvatore vino... Genio vale. y figura. Nuestro cardíaco. yo. Eh, lección es? a la vida, lección a la vida. Las ganas de vivir este hombre y te las la, la metes en el cuerpo porque es fantástico. Todos deberíamos aprender, es Todos deberíamos aprender. <risa> ya después vino, vino el, el cabrón de Pakirri. Pues el faraón, el faraón, claro, pues el claro. faraón. No nos ha costado ahora que nos mandara el vídeo. ¡No, no, no! ¡Telita! ¡Telita, hijo! ¡Telita! Ya después vino después el faraón. El mago. Por cierto, el mago no va a felicitar pues. porque está en un congreso por allá por el Cáucaso, de Mago y cosas de estas raras y lo tenemos por allí, pero... Te queremos, te queremos mucho, mucho, don Javier Después del Mago, me parece a mí que vino... ¿No te acuerdas? No me acuerdo yo Bueno, importa no vino el Mago Vino... ¿Vino Juan Carlos? Juan Carlos, que Juan, Juan Carlos Te queremos también un montón, mío. Bueno y antes de que, espérate, después de Juan Carlos… ¿El Tito? El Tito Quique con la petanca. Guillo, vaya pedazo de vídeo. Vaya pedazo de vídeo. Nuestro amigo Cristóbal del karate. Oh, que no sepáis, mis niños. yo qué, qué grande lo gran, gran, gran, que gran, estáis haciendo, gran, Nacho. Gran, a ver si se dan cuenta de una vez que, aparte del fútbol, del fútbol, también existen otros deportes. que Hay que ayudar a todos los deportes. Lo hay. Escúchame, es que lo, lo hay… Eso. hay Has Adam metido persona. el veneno en el cuerpo al Ceuta otra vez, Guay. Te lo digo de corazón. Gran Guillo, persona, la persona. afición está contigo. Te lo digo de corazón. Y aquí tengo unos amigos para lo que te haga falta, Guay. Te lo decimos de corazón. Grande, grande nuestro presidente del Ceuta, Guillo. De verdad. La verdad es que sí. Y bueno, te dejo que tú hables de nuestra nueva familia, que tenemos ¿Eres? una familia... <coughs> Tenemos, tenemos. Tenemos una familia que para nosotros, a nosotros nos ha calado un hondo porque lo hemos conocido bien sí. y nos han demostrado sí. que los son... Lord, los lordas son acojonantes. No hay por dónde cogerlo. Espectacular, son especiales, Carlos es súper especial y, y te queremos un huevo. El corto fue una experiencia que siempre hemos querido hacer. Increíble, ¿verdad? increíble, y... pero todos, tío, porque es que todos tienen sus... Su, no sé, qué, porque David... Y, y su mujer eh, bueno Katy Katia. son la caña y los, perros, los perros la caña la puti <risa> y, el, y, el, y el perro, <risa> y el, y el perro <risa> de ocho ¿no? No, jalapeño, <risa> los perros yo <jalapeño. risa> de, de mi cantera la caña la caña y el carnito, tío bueno y, y bueno y Carlos Padres te queremos que te, os queremos por locura. y tenemos y ay, el, indie. el indie el, el, indio, tío, se el lo indie se nos olvidamos del guindy. va ¿Eh? corta cortamos cortamos nos vamos no. pero que bueno la verdad que os hemos conocido y para nosotros y tenemos una cosa pendiente próximamente próximamente ¿Eh? próximamente y ya por último Hombre, ya por vamos, último me he visto también este… Dios, se lo ve el borego. Y el borego, si lo no sabe. Borrego, ¿Borrego? ¿Borrego? canción y todo. Borrego, cabrillo. De hermano. Dios, corre correcabino, No, me a hacer con la cerveza. ¿Por qué el bicho lo trinco yo? Dios, qué bueno. Yo creo que no lo espera nadie, no se escapa nadie, ¿no? El bubububu. Pero el bubu está preparando este, veremos el vídeo que no ha hecho. A ver si va a salir una burbuja de champán. No sé, no eso no a tomar champán y luego tienen que coger el techo. Yo qué bueno, tío. Mucha gente que se ha llevado su homenaje porque se lo merece. Y las que siguen. Y, los que, y lo que viene ¿Bora? ahora en el el la temporada. De los... temporada. Ahí sí, y... El que que también. <risa> y bueno, bueno y otra cosa muy importante. Los que han ocho meses, son ocho ya, para empezar el Camino de Santiago. Porque todo esto empieza para... 240. Lo tengo calculado <risa> 240 <risa> días para que mi compadre y yo, el látigo… El látigo. Y otra persona que queremos mucho, ¿Eh? Jesús Postigo, área del Topo… ¡Topo, topo! Los cuatro vayamos a hacer el camino de Santiago. ¿Te años a comer? Un año muy bonito. Sí, cierto sí, no sí, no Por eso vamos en verano, para que el <risa> <no> <risa> <no> <ahí. risa> Y bueno, yo creo que no nos hemos olvidado sí, de nada. Nos ¿no? olvida sobre todo felicitar y agradecer a nuestra familia por el apoyo que hemos tenido. Hemos quitado muchas horas de la familia, muchas, mucha, muchas Muchas mucha. Y es de que agradecer mucha, a, mucha, a, a, mucha, a mucha. mi mujer, a Philly, a, a los niños, a, a, a Elmi, a Laquita, a, la a la la nos tenemos, la tenemos por aquí. Jajito, todos ellos, a Lático, que también siempre está con nosotros al ladito. ...y nada, feliz año y... ¡Feliz Navidad! Y antes que se me olvide, José... ...quiero dar las gracias a todos aquellos... ...a todos aquellos que nos veis... ...Quillo, qué vídeo más bueno... ...eso sí, nos sí. da vida... ...eso nos da vida, porque es verdad... ...o sea, yo me he encontrado gente por la calle que... ...bueno, que me saludaba tanta... yo pureta, pedazo de vídeo... ...eso a nosotros nos llena más que cualquier cosa... ...a todos nuestros seguidores que nos felicitan por los vídeos... ...y los que nos critican cuando no los hacemos bien... También, Hombre. a todos ellos, a todos ellos, felices fiestas. Ya, que los pobres siempre no, no me gustan ellos. También te ¿También creemos, también te creemos. Este te rey todo para arriba. Ese, ese, o sea que los juguetas <risa> del camino, os deseamos felices fiestas. ¡Os ¡A hasta a hoy! No lo vayas a creer. Se lo ha olvidado. No te va a matar Encima si mi compañero Amo <risa> Amán El angelito Ruiz. <risa> el angelito Luis El <risa> <I'm a man. risa> Que va a ser padre Que no además es que lo vamos a embarazar por esa, todo, por esa fecha oye, Te traigo una, una. alegría doy alegría al vídeo y... Angelito Felices fiestas Ficha mía Que te queremos mucho ¿Vale? Venga Adiós Ahora sí Adiós Hasta <risa> ¿No que te habrá olvidado otro no? no? No, no, no, no, no, Ya no, se no, no, no, no, no,